Campeones de League of Legends en 10 segundos. Sion, cuando muere reparirse, y se pone a correr. Carga su hacha, levanta. Al matar a un minion gana vida máxima. Y se pone un escudo que después explota y hace daño. El Veigar reduce armadura y si tiene algo delante lo patea. Corre re lejos y después levanta. Si quieres que tu campeón favorito salga en un video, escribir en los comentarios.